Que lo, estaba otra vez grabando sin audio. Dos veces que grabado el vídeo, dos veces sin audio. No enchufo el micro, soy gilipollas. Bueno, aquí está ruidos otra vez en un vídeo de Valorant. Como siempre, dar un like, suscribiros a esas mierdas, aunque habéis venido por lo que ponen en título. Así que sin más dilatación de Ano, vamos dentro del vídeo. Pero ya estamos aquí, veréis la pantalla. Estos dos programitas los tendréis en la descripción y diréis, Ruidos, ¿Esto para qué sirve? Bueno, os lo voy a enseñar. No sé si tenéis esa voz. Como veis, estoy editando mierda, pero bueno, enseñaré rápidamente lo que sale. Aquí veis, el elo, ¿vale? El elo de Valorant. Os voy a explicar lo que es cada cosita rápido antes. Estas son las tres últimas partidas. Como veis, podéis perder hasta un máximo, creo que es de 39 o 40 puntos, lo máximo que he perdido yo es 39 Y ganar igual, podéis ganar hasta un máximo de 39 Yo como veis, acabo de bajar de diamante 3, pero justo ahora, o sea, me he hecho una partida Me he tilteado y he dicho, voy a grabar vídeo, que es lo que me entretiene, lo que me divierte Y editar, y, y, y me voy a dejar de tiltear Así que os explico, este es el elo, el elo de tu cuenta, simplemente... El numérico de Lelo, que os sirve para saber más o menos cuándo vais a llegar de rango Pero este overlay os ayuda bastante más Porque con el hecho del RP, esto que es eh, Ranked Points o Rank Point o algo así, no sé cómo se dirá pero esto cuando llegue a 100, sube de rango, ¿vale? Esto cuando llegue a 100, el RP. Cuanto más rango seas, menos, eh, menos números te dará por partida, ¿vale? Menos top te dará por partida menos RP te dará por partida. Porque esto que veis aquí no es el ELO, es el RP, yo creo, ¿no? Sí, sí, es el RP, sí, sí, sí estoy seguro. Porque tenía 0, me han quitado 30... cómo se me dan mal, pero todavía no soy gilipollas. Me queda poco para ello, pero todavía no. Así que cuando yo llegue aquí a 100, subiré a diamante 3, que es más o menos una o dos partidas ganadas o una muy buena ganada. Pero vamos a lo que es eh, importante, cómo instalarlo, ¿vale? vale os explico, vais a esta página que os dejaré en la descripción Os descargáis solamente este archivo Y si queréis, por ahorraros tiempo Instaláis este archivo Que también lo tendréis en la descripción Si no queréis hacerlo, simplemente cuando vayáis a iniciar el programa Os pedirá que instales esto Y os mandaré directamente a esta página En plan, o sea, el, el programa te da este archivo para instalarlo Pero pff, si quieres saltarte ese paso Pues directamente te lo descargas, te lo instalas ya ahí. Pero bueno, una vez lo tienes descargado Te saldrá un archivo RAR Que lo descomprimirás con 7C, WinRAR También os dejo... Archivo de la descripción y os saldrá esta carpetita de aquí, ¿vale? Dentro de esta carpetita tenéis que entrar a esta referencia, instalar esta fuente aquí, muy sencillo, y darle clic aquí. Abrir con bloc de notas. ¿Ok? Una vez tenéis esto, es tan sencillo Como poner lo que te pone. Username Pues tu nombre de Valorant. ¿Cuál es mi nombre de Valorant? Ruido. Contraseña. ¿Cuál es mi contraseña? ¿Te imaginas que la pongo ahora y me robáis todo? Anolito o pie. Región. No tenéis que poner NAE, NAW, e, U, W, EU, W, EU No, no, no, no. Simplemente EU. Si eres de EU, si eres de NA, NA Si eres de donde seas, donde seas. Pero sin eh, West and South and North. Nah, nah, na, na. Simplemente la región. Y refresh time ni lo toquéis ¿Vale? Guardáis el archivo y una vez vez os metáis para acá, os saldrá este archivo de aquí, que ya lo teníais de antes, pero no debería de haber. esto que tenéis que hacer, pues como vosotros queráis podéis o hacer un acceso directo o anclarlo a la barra de tareas como he hecho yo, yo lo he puesto aquí abajo entonces cada vez que le doy clic para ejecutar, me abrirá mi ¿Ok? Es así, es sencillo, es fácil. Yo creo que no tiene ningún tipo de misterio. Sean así, tienes misterio, porque yo qué sé, tu cabeza no funciona igual que la mía. Que es difícil que te funcione mejor que la mía. Peor, es fácil que te funcione mejor que la mía, mejor dicho. Eh, dejadlo en los comentarios. te traigo al que ¿Qué? es que y el gilipollas. Que tío, que ya está, que es suficiente. Tiro, nos vemos prontísimo. Cualquier duda, la definición. Si os suscribís, agradecéis. Si me pasáis por Twitch, pues mira, ya es que os hago hasta una felada de pirilas. que hago lo que pida. y nada, hasta un próximo vídeo. Os quiero a todos y a todas. Loco, coño, ya, me cago en Dios.